Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tema que creo que es muy interesante, creo que les va a gustar mucho y es cómo hacer un pacto con el diablo para obtener poderes sobrenaturales y no perderlos que el diablo no se los pueda quitar como sabemos en este mundo hay mucha gente que hace un pacto con el diablo ya sea para obtener riqueza, beneficios económicos, fama, poder gente famosa y gente no famosa y de hecho así es como mucha gente llega a tener eh, mucho dinero y mucho poder y llega a ser reconocida en el mundo, ¿no? Pero en este caso eh, todo lo que tiene que ver con dinero, fama, es perdido porque cuando tú haces un pacto con el diablo le vendes tu alma al diablo eh, y al final te arrepientes de de haberle vendido el, el alma al diablo o, o, o dejas de seguir sus instrucciones, dejas de hacer sus rituales satánicos, el diablo te quita ese dinero, te quita ese poder y te quita esa fama, entonces para, eh, en este caso si tú haces un, ri, un, un pacto con el diablo, el diablo te tiene que conceder cualquier tipo de deseo o sea el diablo no está limitado a decirte yo solo te voy a dar dinero o te voy a dar fama el diablo te puede conceder el deseo que tú le pidas eh, solo eso sí eh, vas a tener que hacer todo lo que él te diga vas a tener que pues ir a sectas participar en rituales y este tipo de cosas no ¿Pero qué pasa si en vez de fama, dinero y poder, le pedimos eh, poderes sobrenaturales al diablo? ¿Qué pasa? Que si tú le pides esto, una vez que el diablo te concede estos poderes, él ya no te los puede quitar. Porque ya son parte tuyo, ya te los consigo. Y bueno, bueno amigos, vamos por lo que vinieron a este video. Para invocar a Diablo, a Satanás, lo que ustedes tienen que hacer es dibujar un pentanograma en el suelo o en su pared. Eh, y empezar a, a alabar al Diablo, ¿no? Es así de fácil. Tienen que eh, pues eh, decirle al Diablo como que es el mejor... Eh, que él siempre le ha ganado a Dios, que él siempre le ha ganado a Cristo. Eh, que se manifieste para poder venderle su alma y hacer un trato con él. Que él es el ser más poderoso. Ese tipo de cosas tienen, son las que tienen que decir y tienen que conseguir velas y prenderlas. Ese tipo de cosas son las que tienen que decir para que Satanás se les manifieste. Ya ustedes pueden ir pensando en qué eh, tipo de cosas... In, eh, pueden inventar qué tipo de cosas decirle a Satanás eh, pero siempre tienen que hacerlo a modo de alabanza para que se les aparezca esto es más fácil de, de, de lo que parece hacerlo una vez yo lo hice y si sí se me manifestó pero bueno eso es bajo su responsabilidad y bueno si lo hacen así pues le van a poder pedir los poderes sobrenaturales o lo que ustedes quieran pedir bueno amigos eso sería todo por el video, si les gustó el video denle like, suscríbanse y activen las notificaciones y en el próximo video vamos a estar hablando de algo muy interesante también, hasta la próxima y nos vemos.